Este es el curso que voy a utilizar, es un curso en vivo. O sea, es real. Este, este curso, para que tengan idea, este curso ya fue, eh, está siendo sometido a Quality Matter eh, este, para ser evaluado y certificado si pasamos el crisol, ¿verdad Liz? Estamos list, este Janine y yo, dándole duro el curso para que cumpla con los ocho estándares que requiere el, la, la certificación. Y es, es interesante, es interesante. Este, así que van a ver parte de lo que se supone que tenga el curso, verdad porque ya fue casi, ya tuvo una primera revisión así tras bastidores porque nos ayudó una de, las, de los integrantes de allá. Y le implementamos todos los cambios que yo, digo, hubieron no todos, porque hubo cambios grandes, otros pequeños. Porque el curso se ha ido trabajando desde el semestre pasado. ¿Ok? Este, como ustedes pueden ver, eh, una de las nuevas features de esta nueva versión es que los, las secciones, los temas se pueden colapsar. Para que ese colapso pueden interrumpir cuando ustedes quieran. Porque es mejor atender las la dudas en el momento. Porque después se lo olvida, o se lo olvida usted. Eh, porque ese, me gusta este, este, esta forma, este formato de verlo. Porque el estudiante no se abruma en ver mucha, mucha información. ¿verdad? Y así se la vamos a dando poco a poco. Y el estudiante una vez toca, pues se expande y se vuelve a recoger ¿Okay? y así los temas grandes por ejemplo el tema del primer día siempre le presento los objetivos y cuando se expande pues aquí están todas las actividades de ese primer día igual que acá por ejemplo que ya vamos por el por este ya esta sesión está abierta cuando está de este color es que está resaltado y una vez usted lo resalta con un tema colapsado se expande automáticamente ¿Okay? el estudiante no tiene que expandirlo porque cuando ya entra cuando está resaltado ya entra expandido y el estudiante puede ver colorcito y sabe que va a trabajar estas actividades y aquí están las actividades que yo quiero que ustedes vean cuáles son <risa> gestión de curso editar la configuración del curso y va aquí en el formato formato de temas colapsado aquí tiene una gama social por temas semanal. este es colapsado ok, y aquí dice las sesiones ocultas se muestran de forma colapsada no mostrar una barra de progreso en cada, puedo activar para que el estudiante ve, sepa cómo va progresando. Y guarda. ¿Ok? Ya, salimos de la duda. Bien, primera, primera, eh, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un recurso y una actividad? Una actividad es algo que ellos tienen que hacer, ¿verdad? Y un recurso es un apoyo que ellos tienen para ampliar un tema. Muy bien. Un, un recurso es algo estático. ¿ya? Se queda ahí. Un, una presentación en, en, en PDF, un escrito en PDF. Recuerden dar todos los recursos, no se los den en el source, no se los den en PowerPoint, no se los den de de solo en PDF. Porque eso se presta para que el estudiante lo cambie, ¿verdad? Y si es algo que usted tiene escrito y cambia ahí, y después pues, puede haber el director en PDF. Bien, pues las actividades, cuando vamos a, a añadir alguna actividad, vamos a la edición, activar edición. Y se para en el tema. En la parte de abajo del tema va a decir añadir una actividad o un recurso. Lo voy a poner todas. Voy a poner las actividades. Tenemos todas estas actividades. Se han dado talleres sobre la asistencia que la, la doctora Ana Gilfu la dio. Basket Gilfu. Este, tenemos este que es el. el me olvidó la palabra. Que está integrado con. Ya dentro de Moodle. ¿Verdad? Eh, tenemos chat, tenemos un certificado. Este es interesante porque aquí usted diseña algún certificado. Eh, creo que, según me informó Liz, está en en Talleres Profesores cómo hacer un certificado. Y, y él crea un certificado. Bueno, la gran mayoría de ustedes vieron el certificado de la, de la evidencia de vacuna, ¿verdad? Pues fue hecho con eso. Tenemos consulta. Esto vamos a discutirlo un poquito, a verlo. Han hecho cuestionarios, que se han dado bastantes talleres de los cuestionarios. Eso es un diario reflexivo, lección de grupo, encuestas, encuestas ya predefinidas, los foros que utilizamos mucho. Eh, el glosario que vamos a ver. Glosarios y jueguitos. Están estos jueguitos, están las lecciones. Y qué más vemos por aquí, las tareas. Los demás son cosas, ¿verdad? Que están ahí. Algunos han usado los wikis. Este, yo no he jugado con todo, honestamente. Porque esto es un mundo. Cada vez que uno se mete en una cosa de esa. Este, y cada vez le añaden más. Los recursos, pues, son menos, ¿verdad? Porque son archivos, carpetas, etiquetas, libros. Aunque el libro es un recurso. Eh, en el libro también podemos hacer preguntas. O sea que puede ser un poquito interactivo. Pero lo ponen como un recurso. Página, URL y paquetes de contenido. Bien, vamos a comenzar con los juegos. Con los juegos. Ya vieron aquí los juegos. Yo he experimentado. Hay uno que tengo una, una dificultad. El juego del ahorcado Porque yo creo que eso es bien cruel El que hizo ese juego y le puso ese nombre Pero tengo Puse uno ahí, ¿verdad? Porque puede ser el juego del sentadito Del paradito, vete a la esquina Pero de ahorcaíto para nenes de No, esto como que a mí me, me choca ¿Verdad? Y yo se lo decía a mi esposa y se moría de la yo Pero ¿cómo va a ser el ahorcado? ahorcar un estudiante? Cuando no sabe Pero así es el que lo inventó eh, el criptograma no, creo que hice una vez, pero no me acuerdo. El crucigrama sí. El mobiliario. Este juego de preguntas. Serpiente escalera. Lo hice, pero como que lo encontré un poquito. No sé. Sudoku me rompe la cabeza, pero está ahí. Así que voy a ver. Vamos a ver el crucigrama. Este vamos a ver cómo, cómo se conforma esto. Este, gracias por la por la. Eh, tratar de consolarme, ¿verdad? Pero <ríe> vamos al curso. Me perdió aquí. Cancelar. Bien. Ya yo tengo uno aquí. Miren, cómo funciona esto. Lo primero que tiene que hacer es que para que haya los jueguitos de palabras, tiene que haber un glosario usted activa el glosario para eh, la, la actividad añade la actividad le lo voy a añadir pero lo voy a borrar rápido porque esto es en vivo va el glosario le pone el nombre el glosario del capítulo 1 del que usted quiera si quiere ponerle alguna descripción le pone una descripción las entradas yo casi siempre lo dejo por, por defecto como está y las calificaciones naturalmente eh, si no le ponga calificaciones porque es que usted va a proveer el, el, el glosario también los estudiantes pueden participar pueden crear un glosario pero yo yo no le dejo que yo lo creen yo lo creo guardamos los cambios digo tengo que darle un nombre y aquí está el glosario le da clic y qué hay que hacer empezar a escribir cómodamente por ahí para abajo todo lo que usted quiera entrada añadir entrada por le da la, defini la definición la palabra y la definición y ella se lo va organizando en orden alfabético ok todas las que usted quiera yo regularmente cuando es para para usar un crucigrama no me gustan las palabras que tienen espacios, dos palabras. Me gusta que sea un concepto nada más, ¿verdad? Planificación y la de Se puede hacer y ella lo permite, para mí no me gusta. Si Entonces le gusta pues poner la palabra? Porque en el crucigrama, recuerden que en los crucigramas eh, todos hemos jugado crucigramas, ¿verdad? Que venía siempre, que viene siempre en los periódicos, y viene un librito de cursorma. De pues no tienen palabras, digo, yo creo que no tienen espacio. Todos son palabritas corridas. Porque como se, se cruzan unas y otras, una sirve para darle un hint a otra, ¿verdad? Por eso que a mí no me gusta hacer espacio, para dos conceptos juntos. Ok, usted le escribe ahí y va a quedar de esta manera. Como si ya lo hubiese hecho aquí vamos a ver el crucigrama el glosario y va a quedar de esta manera el término y la definición ordenado en orden alfabético todo lo que usted quiera una vez tiene el glosario ya puede activar los huecos de palabras que se va a alimentar de ese glosario ¿Okay? ya lo tenemos usted puede seguir añadiendo eh, hasta tanto ustedes terminen una vez esté en el grosario entonces puede añadir la actividad del crucigrama vamos a ver cómo se conforma llama crucigrama la actividad eh, esta es la definición verdad que hace esto este es para cumplir con los objetivos recuerden que eh, qm me está me requiere que yo todo lo que yo escriba eh, orientado y alineado con un objetivo pues yo le digo que esta actividad atiende el objetivo eh, a 1, 2 y a 1, 3 ok aquí le digo que es el glosario y le digo cómo se llama el glosario para que él busque ese glosario y alimente este crucigrama y ya está la calificación se la pongo aquí son 10 puntitos le pongo cuando abre y cuando cierra. Ok. Le puede, le puede permitir que un número máximo de intentos. Si quiere uno, si quiere dos, si quiere lo que usted quiera. Y ya le va a dar naturalmente la puntuación más, la calificación más alta. Aquí hay otras cositas que ahorita se los voy a, a, a compartir. Porque aunque no es parte de de lo que voy a discutir, pero es a veces interesante que usted conozca cómo yo puedo restringir o abrir eh, temas sin que yo tenga que estar encima del curso. ¡Ay, déjame abrir! ¡Ay, déjame cerrarlo. ¡Ay, déjame hacer esto! Pues mira, hay algo aquí que podemos hacer que lo abre automáticamente y lo cierra. Usted lo programa ya. ¿Sí? Guarda los cambios. Yo voy a cancelar porque no tengo que guardar nada. Y ya está disponible el crucigrama. Vamos a ver cómo se ve. Así que va a aparecer. Miren qué bonito. Bienvenido. Haga clic para comenzar. Aquí están las palabras horizontales y verticales. O puedes tocar esta. Y ella te da aquí. Te trae arriba. Para que entonces. Llene. Si yo escribo una palabra. Función administrativa. Completa definición de adjetivo Y establecimiento de estrategia. Eh, si yo escribo. Organización va a decir no tiene letra ya o sea, ella me va siempre me está vigilando verdad la que cumpla con el tamaño ella no me importa si está bien o mal después me dice que está mal y así voy tocando y ella me va dando la eh, me va dando la definición y yo pongo la palabra. Y aquí, naturalmente, si la que voy a poner aquí, pues tengo que ver si la cuarta letra coincide con esta y la sexta con esta. Y así sucesivamente. Hasta que el estudiante termine, o puede ir aquí, ver los horizontales 1, 3 y 8 y 10 y 12, 1, 3 16. Pero es más fácil darle aquí. O aquí. ¿Verdad? Esto yo creo que Entonces así si el estudiante pues va refrescando los conceptos y eso le va ayudando, ¿verdad? Eh, dentro del aprendizaje, repasar esos conceptos que más adelante van a venir en el examen. Después cuando termine le va a dar la calificación y ahí si el estudiante vuelve otra vez a cogerlo, pues le va a dar la calificación, como usted vio, la calificación más alta. Es una actividad bien sencilla, a los estudiantes les gustan Y cada vez que abre, eh, no siempre abre de esta manera. Ella reconfigura todo y para cada estudiante sale uno distinto. O sea, organización de los cuadritos no se repiten. Va a salir distinto. Ya lo y si usted vuelve y lo repite, vuelve y los cambia. Ya que es dinámico. Pero bueno, está ahí. Eso es lo básico. Exactamente lo mismo es con el que no me gusta, el juego del arcado, el, el ¿verdad? Se alimenta del mismo diccionario. Usted pone el arcadito. El, el, no lo voy a poner porque los estudiantes están contestando posiblemente. Este, pero él sabe cuál es el arcadito. Le va dando unas palabras y usted es la y llena todas las A. Es la E. Y, y, y si no. Empieza con el muñequito, y empieza a hacer el lacito y empieza hasta que lo cuelga, bendito, si no, si no lo contesta bien. Usa el mismo diccionario, el mismo glosario, perdón. Es exactamente lo mismo. Los de serpientes y, y escaleras, lo jugué alguna vez, pero no me gustó. A lo mejor a los estudiante le gusta, pero no es lo que a mí me gusta, es lo que al estudiante le guste, ¿verdad? Pero hay que, tengo que preguntarle a ver si le gusta ese juego, porque entonces uno se los provee, se le da. Eh, recuerden que el curso se hace para el estudiante, no es para el profesor. Déjame ver. Si tiene 20 y tú quieres 10. Sí, exacto, que no quiero que utilice todas las palabras del grosario. Se supone que se permita... Número máximo de columna. Mira, puede. Yo no quería abrirle esto, pero, ¿verdad? Número máximo de columna, número máximo de palabras. Mínimo de palabras, perdón. Pues míralo aquí, yo creo. Si le dice cero, es que lo va a usar todo. Eh, no puedo probarlo ahora porque ya se me acabaron los intentos. Y como esto está en vivo, en los estudiantes, un hueso, se van a. Pero el número el máximo número de palabras del crucigrama, yo creo que es, no es el número de palabras, máximo de letras o de palabras. Entiendo que es de palabras. Si tiene 20, lo que tú dijiste, tiene 20 y yo quiero 10, pues te va a dar 10 al azar. Eso es más interesante porque no, no le da entonces lo, las mismas a los estudiantes. Ve, mire, aquí está, si usted tiene un concepto que tiene dos palabras, este naturalmente tiene un espacio en el medio y aquí si usted le dice que va, que permite palabras, pues, entonces puede utilizarlo, si no se lo dice y usted pone dos palabras va a haber problema, Houston ok, tiene que decirle que sí, que va a usar espacios entre las palabras frase inferior, inclusive eh, deshabilitar el texto no, no, no, no. máximo tiempo eh, máximo tiempo y ahí así es que tengo esa asignación de verificar cuando haga otro crucigrama o probar con otro en otro sitio a ver esa, esa alternativa que, que la profesora este eh, dijo que si mi glosario tiene 30 y que eso sería interesantísimo ¿verdad? 30 conceptos pero yo creo que se le dé 10 ¿Okay? Y cuando yo investigue eso, le envío valis para que él le copie a todos los que participan. Estamos. Vamos. Ah, le voy a ser bien enfático en esto. Miren. Usted y nosotros, cuando vamos al próximo semestre, pues naturalmente cogemos un curso de una disciplina que hemos dado. Y si nos tenemos que dar, la repetimos, ¿verdad? Copiamos, importamos. Nota bien grande en esa libreta. El glosario no se va. No se va en importación. ¿Ok? Así que usted va bien contento. Va el próximo semestre. Y me pasa cada vez. Y le doy, le activo a los estudiantes. Mi tele programa no me deja contestarlo. Yo, ay Dios mío, que está vacío. Él, se viene vacío la estructura. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Cuando usted vaya a importar para allá, usted primero entra al, al glosario. Miren esta ruedita aquí de engranaje. Le va a dar. Y va a exportar las entradas. Aquí. Las exporta. Él te crea un archivito crea un archivito allá en ¿qué hizo? ah, aquí un archivito de glosario y ese archivo cuando vayas al curso nuevo vas a hacer lo inverso vas a hacer lo inverso entras al glosario que está vacío vas a la ruedita de engranaje y le vas a decir Importar las entradas. Ajastra o oh, a selecciones el archivo, lo tiras aquí, entonces se alimenta nuevamente. Y ahora sí que puede contestar el crucigrama. Importante por favor. Miren que a mí me pasa cada vez. Tengo que anotar cuántos glosarios son para exportarlo. Y a veces se me olvida por los ahorros, ¿verdad? Y. Se va, se va vacío. Vamos a ver si en esta nueva versión de... No, no sé cuándo la pongan. Ya eliminan esto. de Que se venga automáticamente. Eso es con... Los... Jueguitos. Ok. El otro es el H5P. El H5P es un... Recurso. Es, eso es un mundo. Eso tiene 20.000 cosas ahí. Pero... La que yo uso de H5P, vamos a verlo aquí en vivo, es el libro interactivo. Aquí está la descripción que hay aquí dentro. Yo preparo una carpetita como si fuera un libro. lo puede hacerlo, puede dejar en blanco. Eh, ver los vídeos. Miren, aquí están los vídeos. Que son los recursos, porque el libro interactivo te permite añadir una gran variedad de recursos dentro de ese libro que pueden ser estáticos pueden ser dinámicos ok más te permiten poner cosas aquí está la presentación en pdf y aquí están las transcripciones y aquí está el vídeo y en cada una de ellas es lo mismo ok el vídeo transcripción, la presentación yo voy aquí y le digo editar para que vea la gran variedad de aquí está el libro interactivo si yo le digo aquí añadir recurso, aquí, añadir contenido lo puedo añadir acá arriba si es acá arriba es como un capítulo verdad del libro si les digo añadir una página y aquí está el contenido que va a tener mire todo lo que yo puedo poner ahí acordeón moto, audio recorden tarjeta chat ok recurso de presentaciones nano, ensayo tabla texto Miren todo lo que se puede añadir en este libro interactivo al último el vídeo Cuestionarlo, pregunta, jueguito, marcar, enlace, video, eh, imágenes. O sea, todo, todo, todo, todo lo que usted pueda audiovisual está ahí. Lo puede añadir, es el libro interactivo. ¿Ok? Y cada uno pues tiene, se comporta. Déjame cojarlo porque yo no voy a añadir eso. Si es un vídeo lo tira aquí. Lo bajaste y lo tira ahí. Y él se añade. Y él lo va a manejar. Aquí tiene diferentes opciones. Tiene la calificación. Que aquí yo le di cero porque es que lo tienen que ver. Porque usted podía darle calificación. Restricciones de acceso. Mire, esta es la partecita que no tiene que ver eh, con las actividades de hoy, pero es un, un parámetro dentro de cada actividad que es bien importante. Se lo voy a demostrar aquí. Tienen aquí la primera actividad. Se las deja colapsar. ¿Qué dice aquí? Disponible desde. 24 de enero. Voy al próximo. Disponible desde el 31 de enero. Disponible desde el 7 de febrero. ¿Qué va a ser eso? Que el estudiante no ve. No va a ver su contenido hasta que se cumpla esta fecha. Entonces yo no tengo, ay Dios mío, se me olvidó abrir la lección hoy. Se me olvidó hacer aquello. Pues mire, yo lo programo todo. Que se abra automáticamente. Lo único que no hace automáticamente es resaltarlo. Pero lo pone disponible. ¿Ve? Y una vez esto se abra, es, se queda abierto... Porque si usted lo cierra después, el estudiante, usted cierra un tema, el estudiante, si hay notas, no puede ver las notas. Porque están cerradas también. Así que yo la dejo abierta porque ya concluyeron las actividades. En cada actividad yo también le pongo bloqueo. Por ejemplo, el foro abre desde una fecha y cierra en otra, en el mismo lugar. Eh, el crucigrama abre en un día y cierra en otra fecha. Y observen aquí que puedo recibir hasta que si no coge la preprueba de la unidad A, no puede coger el examen. Y eso es en restricciones de acceso. Que usted puede controlar todo, ¿verdad? Que el estudiante haga algo obligatorio primero para que haga algo después. Así que funciona también el certificado. Si usted no somete la prueba y allá le dicen que está bien, usted no el certificado se activa cuando pasa la prueba. Igual que acá, y el examen abre una fecha y cierra otra porque ya saben que los exámenes tienen cuando abre y cuando cierra, pero para restringirla en la parte de restricción, tiene un mundo ahí que usted puede restringir muchas variables. Miren, aquí el estudiante debe cumplir con lo siguiente. Finalizar la actividad de preprueba Y debe marcarse como. Si yo le doy aquí añadir. Puede ser finalización de una actividad en una fecha. Si sacó una cualificación. Si pertenece a un grupo. Si tiene un perfil del usuario tal. Si es un conjunto de restricciones. Que tenga esto más esto más aquello más. O sea, es bastante. Y es bien bueno. A mí me encanta. Porque yo pongo la actividad y estoy tranquilo. Que si se me olvidó abrirla. Que si se me olvidó sacarla. No. Está todo ahí. Eso es para que sepan que lo pueden hacer y pueden configurar toda la semana ya desde antemano. No tiene que esperar eso para abrirlo. Y aún los temas. Fíjense que aquí esto es, un, esto es una etiqueta. Esto es un label. También el label tiene abajo el label restricción. Y él se abre ahí. Se enciende. Si no se queda opaco. Bien, vamos para el H5P que ya lo vieron. Digo, ya lo vieron eso algo ¿Alguna pregunta con el H5P? Eh, aquí hay otra que Janis me la trabajó, que es el acordeón. Está aquí. Sesión informativa. El acordeón funciona de esta manera. Toca y se expande. ¿Ve? Toca y se expande. Como los temas colapsados, Servicio a misiones, ¿verdad? asistencia económica. y quita todo lo que el estudiante necesita si quiere comunicarse con estas oficinas de servicio al estudiante. Este es el acordeón. ¿Okay? ¿Cómo crear grupos? Yo no sé si usted trabaja con grupos, yo... En todos mis cursos, yo trabajo con grupos y los establezco desde el principio de clase. Miro aquí, trabajo grupal. Esta es una tablita que yo preparo en Excel con los participantes del curso. Los divido en grupos iguales. Ya les doy las fecha de presentación según el calendario. Y ellos, pues, van a trabajar durante todo este semestre el, el negocio que quieren establecer. Y estos son los participantes. Esto es visualmente. Pero aquí no están los grupos creados dentro de Moodle. Esto es visualmente cómo van a quedar conformados los, los grupos de trabajo. Pero para hacer eso, usted se va a la ruedita de engranaje. Le va a dar grupos. Aquí no va a haber nada. Puede crearlos manual o los crea automáticamente. Si los crea automáticamente... Le pone, no no me lo va a hacer porque yo los tengo. Le va a decir grupo una arroba. Eso quiere decir que va a haber, eh, cuando es una arroba, es grupo A, grupo B, grupo C, hasta que. Si usted quiere que sea grupo 1, grupo 2, cambia la arroba por símbolo de número y va a ser grupo 1, grupo 2, grupo 3. Y aquí tiene. Eh, te va a preguntar si los quieres al azar. Aquí, al azar, alfabéticamente con nombre y apellido, alfabéticamente con apellido, nombre o por el nombre de di jamás coja el número de DIC, que es una loquera. Puede ser al azar y él solo... ¿Y cuántos quiere? Si tú le dices, tengo 20, quiero grupos de tres pues ya te los dividen, partes iguales, ¿verdad? Si no, hay partes iguales, pues naturalmente uno va a ser de tres y otro de 4 pero lo pones equilibrado si no lo pone manual una vez tenga esos grupos creados tú tocas el grupo y te va a decir los los integrantes del grupo de cada grupo si tienes que mover de uno para otro pues simplemente agregas tienes tu lista de los participantes del curso remueves o quitas Mueve de un sitio para otro. ¿Ok? ¿Qué es la ventaja de eso? De los grupos. Bueno, que ya dentro de las actividades tú puedes establecer actividades por grupos. Por ejemplo, en esta actividad de grupo, el estudiante puede ver. Si no los ve aquí, que ya se me perdió dónde está. Aquí. No. Aquí. Si no los ve aquí puede darle aquí entonces aquí le va a dar solamente los miembros que componen su grupo no, no va a ver toda esta lista si justin entró va a ver justin valeri y todas estas personas solamente él. para que vea su email entonces ahí se pueden enviar comunicado mira vamos a reunirnos o sea para que se puedan comunicar ¿Okay? ¿Qué pasa? Cuando usted también hace actividades grupales, de, por ejemplo, ellos tienen que entregar una presentación, eh, solamente uno entrega la presentación. Al, si ya Tony puso es el líder y entregó la presentación, la presentación se le copia a cada uno de ellos. ¿Okay? Igual que alguna tarea, si están en grupo, solamente uno pone y se copian en todo cuando yo corrijo si la nota va a ser grupal yo corrijo uno se le pone la nota a todos por igual con los mismos parámetros claro hay algunos que yo tengo doble evaluación una personal y uno grupal la grupal pues tengo que decirle no no me le ponga la nota a todo el mundo porque si este salió, sacó perfecto y este no hizo bien su labor en desarrollo de esa presentación, me le pone la de Jan Tony. Tengo que decirle, no, no, no, no, la de Stephanie es aparte. No me la copie. Pero la ventaja es que si es una nota grupal, usted no tiene que coger seis personas, te coge una y automáticamente se copian en todas. Ah, también, si no pertenece a un grupo, eh, la actividad no se enciende si un, un estudiante por ejemplo usted lo quiere sacar del grupo porque qué sé yo una situación con él yo tuve un estudiante así que nunca fue a clase entonces pues yo dije tú no vienes a clase los, los grupos no puede contar contigo pues yo te voy a sacar del grupo de los grupos y no puedes ver nada de las actividades grupales ok lo puede hacer a través de grupo. Es la única forma de que el estudiante esté matriculado en un curso y no pueda hacer cosas. Cuando usted crea grupo. Para que no se vea. No se vea dentro de Moodle. Este estudiante no lo ve. No se vea dentro de Moodle muchas cosas. Eh, simplemente usted quiere mostrarlo cuando el estudiante quiere verlo. Pues se crea una carpeta, como ustedes ven aquí. Y usted le dice que está disponible pero no visible. que hay aquí? Pues aquí y yo pongo todas las transcripciones. Todo el material que yo quiero que ellos vean dentro del H5P. Ok. Una vez usted pone aquí eh, la información, le da un right click y le dice copy link. Okay, copy link. address y esta dirección es la que yo voy a poner aquí. Vamos a ir allá. Tengo el H5P. Aquí. Vamos a editar. Ok. En cada capítulo usted puede añadir... añadir un paquetón de recursos Esto significa un capítulo Esto, dos, tres, cuatro Y cada capítulo usted puede añadir Muchos recursos como usted vio Mire, aquí abajo puede seguir añadiendo Añadir contenido Pues, uno de estos contenidos Son los enlaces Cuando usted toca el enlace mírelo aquí Transición de vídeo, ta, ta, ta, ta, ta El URL es Lo que yo copié de allá Y vengo y lo pego aquí y ahí entonces el estudiante no lo ve dentro de aquí. Cuando da clic, entonces es que se descarga. ¿Okay? Predeterminado en un clanero central siempre. Hay... Ok. Automático. Tengo dos enlaces. El de la presentación y el de la transcripción. Y así es que se ponen los vínculos ocultos. El, el, el, el, el, el recurso está ahí en Moodle. ¿Por qué lo pongo así? Porque lo puede poner directamente dentro Pero entonces se pone como un reguero de espacio Y lo configura ella como, el, como ella quiere Y yo no quiero eso Yo quiero que se quede íntegro Como yo hice mi documento Así que un PDF es mejor Y entonces le pone Lo creo allá en la carpeta Pongo todo el contenido Copio cada enlace Y entonces lo, lo tiro acá ¿Ok? Y así es que se hace y en cada tema lo mismo pues hay que adaptar los cursos a esta nueva generación porque mira que hay que inventar porque estos muchachitos dios mío mire siempre les recomiendo que los cursos usted active lo, en las columnas verdad el calendario porque siempre le va a dar información el viene, hay que bombardear a estos muchachos que no leen y uno a veces hay que poner hasta bombillitas y, y alarma y cosas para que vean y no leen y no ven. Pues el calendario es una de las cosas que usted debe activar porque cada vez que hay una actividad observe que está de un color distinto y yo le di a diestro de los estudiantes miren cuando usted ve un colorcito ahí es que hay algo preocúpese, ¿ok? Además se lo dice por aquí está la asistencia Eventos próximos también se le está avisando. Mira la asistencia, tiene que tomarla. Mira que se va a cerrar el examen tal día. Ay, es que se me olvidó que el examen se dejaba. Cabezones no ven. Se cierra la prueba, se la prueba. El foro, aquí está. O sea, et, ponga todo esto. Próximos eventos, calendario, si usted usa la asistencia, que es una actividad, ¿verdad? En, para que ellos marquen su asistencia y yo pongo los usuarios en línea porque me gusta ver quién está dentro de Moodle y el quickmail que con esto es que en la plataforma yo le envío eh, me comunico con ellos, envío en masa ellos reciben, le doy recordatorio con este quickmail así que puede activar esta herramienta cómo lo hace siempre tiene que activar la edición y donde está la pestañita aquí aquí esta tarjeta se abre el, el menú y va al final al final al final y se añade el bloque y añadir bloque están todos los bloques que usted puede eh, agregar ¿Okay? lo busca lo agrega y entonces los estudiantes lo ven no lo deje peladito porque al estudiante hay que darle mucha información, o sea, las alarmas, las alarmas, todo el tiempo, las alarma Y además de esto, tiene que enviarle email. Mira, acuérdate que va, va, se va a cejar, y aunque está ahí dicho, pero uno se corre en salud, ¿verdad? Uno quiere que ellos salgan bien, pues hay que estar como que perseguirlo. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, pregunta? miren lo que yo uso para que lean el proctuario estos son ideas verdad y que lo vi en un ejemplo de, de quality matters eh, porque yo no leo nunca el prontuario nunca lo leen este, para pues que yo le hago un examencito comprobación de lectura de cinco puntos y el prontuario ellos lo tienen que leer o lo pueden contestar así en, este es nuevo formato, sabe que lo tienen que poner todo el mundo así, es la certificación 33 del 2021 o 20, 20, 21, 20, 21, 22 Que ahora que tiene que tener todo el mundo así. Con las tres modalidades. Pues le hago preguntitas de cuántos objetivos hay, de que si que dicen los dispositivos de estas de las normativas, este, para que a ver para que busquen información. Ok. Entonces, pues, claro, le doy unos puntitos para que yo motivarlos a que lean. Porque estos estudiantes de QuickBooks Cross, ellos no hacen nada de gratis. ¿Y cuántos puntitos me va a dar el profesor? Ah, ok, está bien. Esto, tú sabes, esta es la nueva, la nueva generación. Eh, son ideas, ¿verdad? Y recomendaciones que a mí me han funcionado muy bien. Así que uno las comparte.